Es decir, yo acumulaba fatiga, como dice Seven, con un alto volumen, imaginaos, yo hace una semana una media de grupos grandes, 40-56, grupos pequeños, 20 30, 30 ¿vale? Ah, lo, es, no. Sí, de, de, ¿vale? Una barbaridad. Se intentaba, o sea, yo igual empezaba una serie con 20 repeticiones en un press y luego hacía 15 y iba subiendo de impresión cada serie. Entonces, la última trataba de mínimo sacar siempre 8 repeticiones. Por lo tanto, no llegaba a una carga brutal, pero los que más o menos me habéis visto, pues igual en una máquina hammer de pecho estaba metiendo 260 kilos. Que a ocho RPs, a ver, cuando llevas ya varias series previas hay cierta, cierta tensión mecánica, ¿vale? O sea, no es todo estrés metabólico, como parece? Hay tensión mecánica. ¿Qué pasa? Sí. Que el sistema nervioso, después de ese tipo de semanas, llegó a un punto que se saturaba y yo lo notaba. Yo eso me lo notaba. ¿Cómo desestresaba el sistema nervioso? Esto es totalmente contradictorio. Aplicaba o multifibras o series gigantes. ¿Por qué? Por la razón que lo he dicho. Porque la intensidad es nula cuando tú empiezas en la, a enlazar ejercicios, ahora el estrés metabólico sube muchísimo, añades densidad de entrenamiento y favoreces esa recuperación a través de la dieta, porque yo comía bastante. Entonces yo me ponía pecho siete ejercicios seguidos, por ejemplo, no, no bajaba de 10 repeticiones, con una carga, claro, comparada a la que movía en la semana anterior, pues del 60%, y de esa manera me recuperaba. A la siguiente semana, si me notaba ya recuperado el pectoral, otra vez lo mismo. Alto volumen, sería lineal, subiendo al máximo que podía. Y es lo que mejor me ha ido. Fijaos que es, que es contradictorio porque cuando vosotros lo escucháis se dije antes, o multifibras, madre mía, para recuperarse ese tipo de entrenamiento, no sé qué. Claro, que se, se enfatiza bueno, no decir. Fatiga, fatiga. Claro, y al final ganas tal resistencia que. Eh, o sea, sin despre despre desprestigiar en multifibras. No, no, no, no libre, sí. Pero no, no es el hacer 30, 25, 20, 15 repeticiones, al final, cuando tú te adaptas a eso, siempre manejar las mismas cargas. No esperes hacer 30 repeticiones con las mancunas de 60 kilos. Es imposible. Harás cuatro repeticiones, cuando acabes el intervalo de repeticiones, con las de 60. Pero claro, previamente, ¿eh? has estado haciendo estrés metabólico, básicamente. Entonces, yo de esa manera me podía recuperar. Fijaos que cuando hablamos de fatiga, si habéis oído decir, eh, no, esto es fatiga neural, no, esto es fatiga periférica. La fatiga es fatiga. La fatiga es hacer. ¿no? Fijaos que al final parece, o sea, hay aquí dos, dos complicaciones, ¿vale? O sea, hay un músculo ¿vale? y hay una, una, una, un motor neuronal, ¿vale? O sea, y el resto vale eh, me da igual o sea que sea de, de Roma a Madrid y de Madrid a Roma o sea, al final eh, o sea, son son digamos eh, eh, dos dos sistemas hablando ¿Vale? entonces me da igual que eh, realmente sea la fibra la que está más degradada o sea, sea la motor neurona o sea, me da igual se van a eh, limitar claro. o sea, se una o sea, otra, entonces, diferenciar eso es un poco para que viene de la de la digamos de, de, no, de la ciencia más teórica y no aplicarlo a la práctica te das cuenta de que. No, o sea, yo, siempre. por ejemplo, ahora que estoy trabajando más el tema de, de la fuerza, del powerlifting, sí que es verdad que ahí no debes de llegar a fallo. Es decir, estás trabajando a altas intensidades, pero debes evitar la fatiga de la costa porque si no la progresión llega a un límite muy rápido, que ya me ha pasado. Es decir, en cuatro semanas la sentadilla, de repente, pum, me quedé en la sentadilla, cosa que antes con alto volumen, pues igual no me ocurría. vale Entonces, si queremos progresar en fuerza es totalmente distinto. El problema es que luego extrapolar esa fuerza a la hipertrofia es lo que yo veo que hoy día no se hace bien. Es decir, porque si tú haces un mesociclo, en el que integras movimientos de, de palanca, de fuerza, esa fuerza luego deberías de aprovecharla en hipertrofia pura. Y, la, y los chavales no la aprovechan. Los chavales siguen pensando que todo el año pueden subir de marcas. Y como él ha dicho, esa progresión, esa sobrecarga, tiene un límite. Y cuando llegas a ese límite, que se hace en, en, en power, digamos. Se cambia el ejercicio, no se cambia el ángulo. Si estoy haciendo un press plano plano, pues cambio ese ejercicio por otro. Y hago una progresión de cero desde otro. Vale, pero al final es... Se buscan, o se buscan eh, trampas mecánicas, o sea, oh, sí, es, es, claro. es trampear para, para el concepto digamos, de, de estimulación. Pero para levantar el peso, no es trampear. Es Pero lo que se debería hacer realmente es, después de, de hacer un ciclo de fuerza, pasar a un sistema puro de hipertrofia y estar ahí unos meses. Y después volver a buscar esas progresiones. Y eso es lo que genera adaptaciones, no estar todo el año entrenando igual. Eso es un error. Tener claro que, o sea, que, que aquí nadie discute el tema de la, de la intensidad total. Eh, o sea, es, si no sois fuertes, o sea, olvidaros de, de, claro, claro. De, o sea, de músculos grandes. A decir, claro, es decir, el alto volumen me funcionaba a mí porque, como os he dicho, yo acababa metiendo cuatro roscas por la NUMPRES. Es claro, es que es que es si es es hago 12, con eso? FIFAS. Es claro, solo bueno. volumen, es de volumen con fuerza eh, inicial ya ya he claro, claro, puesto. Solo fuera pues, bajo probablemente. Exacto, él era fuerte. Entonces, ¿quién puede hacer metramientos de, de, de, con digamos, una densidad eh, alta, en el, no la densidad de eh, cuidado antiguo, sino la densidad de descanso, vale, descanso, más acortados y demás? Eh, ¿Quién puede hacerlo? ¿Quién fuerte alguien que empieza, decir, empieza a hacer entrenamiento de ese tipo, es bodytamo, sí. es bodytamo, sí. o sea, es una, un estímulo inini. Eh, o sea, entonces, realmente lo que tenemos que hacer es estimular la fuerza, ¿vale? O sea, y una vez que somos fuertes, ya somos versátiles y podemos aplicarlo de una forma más inteligente o menos. Ya digo, lo peor, en mi opinión, que podéis hacer muchas veces es intentar entrenar con un compañero y entrenar, ah, hoy hacemos entrenamiento. Mm, <coughs> mejor que no, ¿vale? Que o sea, sé que eso entrenar solo es un poco guñazo, ¿vale? En los cascos, Spotify y demás, pero lo que es que al final el entrenamiento es personalizado y... Si algo aprendido es que el sistema, el hacer una rutina para todo el mundo, o. o da igual, hacer eh, un sistema, el sistema de José Miguel, parece ¿vale? que eh, el sistema de, el sistema de el, puede sacar el 80% de nosotros, ¿vale? Pero para sacar el 100% también hay que personalizarlo, eh, y un entrenamiento de, de, de una persona y de otro, se si puede perder mucho, por pues, ejemplo, eh, a, a ambos lo considero en el sentido veterano, aunque sea que sea. o sea, eh, sea más joven en el sentido de da igual, quiero decir. Toco, digamos, eh, mecanismos similares. Sin embargo, por ejemplo, o sea, los sistemas cruzados que en la última vez que enseñé contigo, o sea, tal, ya buscaba tocar un poquito más los resortes, por lo que los cojones, ¿vale? O sea, era algo más ya de un reto, ¿vale? decir, a nivel de fuerza. Algo que, que en Sergio, por decir, eso es tocaría. O sea, que, que incluso en un mismo sistema, no os quedéis con que hay que hacer las cosas de una manera o de otra. Hay mil herramientas. Hay mil herramientas. Y sobre todo decir, eh, una vez que seáis fuertes, ya podéis elegir. A hacerlo. Luego tenéis que tener en cuenta... Eh más allá de los aspectos técnicos y además que, que estamos hablando es el aspecto del el, el el enfoque, el enfoque que metéis al entreno. Normalmente eh, lo que me encuentro cuando la gente viene a entrenar conmigo es a lo mejor entreno y tal. Y muchos, sobre todo los que habéis entrenado conmigo ya, que habéis compartido entrenos, eh, siempre os digo, probar el entreno, entrenad un día conmigo y vais a ver y creo que. Eh, que es algo que se trata muy poco. Normalmente eh, se pregunta técnicas de entreno y tal, pero veo poco de enfoque de entreno. Veo la, la forma, y, y voy a hacer uso de la alterofilia. que ha dado no José. Eh, por ejemplo, eh, yo veo que eh, vicios que vamos cogiendo en el entrenamiento, ¿vale? y es como que al final acabamos un poco automatizando el entreno y perdemos mucho, mucho en, él, en ese camino. ¿no? Por ejemplo, terminamos una serie, nos quedamos ahí, eh, entramos a la serie, da igual lo que estamos haciendo, porque estamos mirando el móvil, hablando con el compañero y me tal, la serie. Pero, por ejemplo, yo siempre, yo siempre digo a las personas que entran conmigo, digo, tú miras a un tío de alterofilia, tú miras a un tío de alterofilia, llega, incluso caga un muro, hace el muro, no se queda ahí pensando, sale de, la, de, de, de ese área, se va a otra esquina, piensa, papá, mira, a esa, mira, que ha fallado, papá, papá, papá, y vuelve otra vez. Hay un sentimiento. No hablo, no hablo desde un punto de vista eh, de chalao, de hippie, no. Hablo desde un punto de vista que eso también es, es eh, metodología del tren. Cómo te direcciones a la, a la serie, cómo visualizas la serie, termina la serie, eh, en qué has fallado, cuántas redes tenías que hacer, cómo has hecho. ¿no? Y es que eh, antes os, os, he, os he explicado que eh, no es tanto el qué, sino el cómo. ¿Vale? Y es algo lo que se falla reiterativamente, eh, estamos temificando mucho los entrenamientos, eh, veo chavales, eh, ahora están un pollo extendido que los chavales con el ron, con las zapatillas de buzo, con el, que, que no les falta de nada y que veo que se meten un perderán de con 30 kilos y se quedan, y ahí no, no, es que faltan cosas, y tenéis que buscar eso, no podéis, no podéis quedaros en la superficie de, del cuadernito de cuántas cheras y cuántas retos, hay mucho más. Hay mucho más, claro, el, entrenamiento. el entrenamiento es mucho más que eso. El otro día estaba haciendo, yo empecé a hacer press de banca, una profesión de press de banca, que, que bueno, nada al no voy a decir el nombre, ¿vale? pero alguien especializado en fuerza. Y claro, yo empecé, me, como tengo el rotador tocado, me manda una excéntrica de 4 segundos, con una pausa abajo, sin perder tensión, y subida explosiva para que el hombro no, no sufra. Y lo primero que, que, que recibí fueron dos mensajes de dos chicos, que no pasa nada, ¿eh? pero dos chicos que pesan 60 o 70 kilos y me llevan cuatro cabezas, y me decían que, que la guerra de suicida era un peligro, que lo, que, que lo había cogido la barra sí, ¿vale? Yo suelo coger la guerra de suicida. El hombre ya en Entonces, la guerra de suicida sé sí que es un peligro, pero el peso que lleva de Gantt 25 kilos por hora. Pues pues yo la primera semana. Yo, pero que si sí, no voy voy a a a de eso, de Vale, Sí, Entonces, yo, sí que es verdad que, que, mí, que en tema power, en tema power, por seguridad hay que rodear la barra. Pero claro, cuando eres un power avanzado, estás manejando pues. Carlos Olá en este ejemplo que ¿no? estaba todo el día en 250 cincuenta kilos está haciendo. Vale, yo llevaba mmm, 25 kilos por lado y yo cogí me agarré suicida porque en ese momento pues, lo hice así no pasa porque nada no y no si la barra se me cae yo peso el doble que ella y rebota la barra no pasa nada. Y fíjate qué curioso ¿no? que, que lo primero que me dijeron o sea la crítica fácil es ten cuidado que te vas a matar con esa barra pero tú no para para ti eso será mucho peso claro pero para ti eso será mucho peso pero no pero lo que, que yo decía en el seminario que siempre te vienen a dar consejos, tío lo que de, lo que hablaba de Rafael Vera y tal, ¿sabes? Sí. o sea, tío, ¿qué coño me vas a decir, cabrón? pero a lo que, que decía Sergio, sí, sí, de que, que vienen preparados la con las zapatillas, tal, sí si sí, todo eso, al final es necesario cuando estás trabajando fuerte fuerza y lifting yo entiendo que las zapatillas suela eh, las agarraderas, o sea, lo, las sea, las si hace falta, sí, sí, hace falta sí, no, no, no, no, no, no, no, pero que que no, no, ese chaval me venga es, es con todos esos utensilios y me diga que me agarre me va a hacer matarme ahí, sí, el día que yo lleve 200 kilos, como lo haga así, me, me la estoy jugando. Pero hombre, que llevo 12 años entrenando. Y ese es el problema al que tenemos hoy. No, no, es el problema es que hoy ves a un tío fuerte de verdad, ¿sabes? Yendo al gimnasio, una skipsta y con la camiseta de frutas, Paco y luego ves a un chavalito que lleva dos días en el gimnasio con una equipación y dices hostia, tíos llevas a la luna yo ver, sinceramente lo que eh, falta facil, yo sinceramente facil. lo que veo es que falta eh, en el entrenamiento falta nos facil. estamos falta perdiendo eh, la esencia nosotros veis mucha metodología en Dorian Yates y era un tío muy metódico pero en serio si veis a Dorian Yates entrenar el en blood and Dutch, os vais a quedar con, con, y era un tío que apuntaba todo eh, que apuntaba hasta las veces que podía tener sexo he eh. visto preparaciones reales a boli y apuntaba hasta las veces que podías tener sexo a la semana ¿os, os impresiona um, si hace 8 repes 6 repes, 4 repes si aguanta la negativa? O el tío cómo se desarrollaba en la sala con la mirada abajo, eh, no se desviaba un, un instante, la ejecución era técnicamente perfecta, que es algo de lo que no se habla. Yo siempre le pongo un ejemplo, porque eh, José que trabaja mucho en habitual habitualmente me la pierna conmigo y, por ejemplo, los recorridos. ¿no? estamos hablando de las cargas y tal, pero no se habla de los recorridos. Y yo pongo un ejemplo. Eh, cuando, yo creo que eh, hablar de repes y hablar de series, al final es quedarnos en, en, en la primera capa del entreno. Os voy a poner un ejemplo, tú, imaginas, tú imagínate que tú estás en Madrid ¿no? y, y te digo que, que tienes que ir a la playa, que tienes que ir a Valencia. No me sirve que vaya 20 veces al Bacete. ¿Entendí lo que os quiero decir? Prefiero que vayas 3 a Valencia, porque esas son las repeticiones que van a contar, esas son las veces que te vas a ir al mar. A mí que haga 20 repitios, pa, pa, pa, como veo, como veo eh, prensa. Si es que no veo a nadie hacer ninguna prensa, si es que veo prensas cargadas con 500, 600 kilos y son unos recorridos irrisorios. Y luego nos quejamos de, de, de, de, que en el culturismo, ya no es pierna, es espalda, lo mismo. Es lo que hablaba el eh, Estamos hablando, volvemos a Dorian James. Eh, si Dorian James hacía remo, una de las mejores espaldas, la mejor espalda de la historia, y Dorian James hacía remo con, con 60 kilos por lado. Pero hace un recorrido entero. Fijaros veis a cualquier chaval, con 160 kilos, haciendo un recorrido de mierda? Un recorrido y luego mierda? te explica cómo hacer el recorrido. ¿Te va a explicar a cómo hacer el remate? El espalda es, es, es, es una, o sea, Siempre veo culturistas eh, muy buenos, con más espaldas Parte del problema es este. Fijaros, o sea, una depresión un poco absurda. Pero fijaros, si eh, manejamos un peso y demás, que hacemos un ron completo, o sea, comple o sea retracción demás, ¿vale? eh, ¿cuántas veces vamos a poder hacer digamos eh, una recreación completa? ¿Tres? Cuatro. Pues no. o sea Si la serie es de ocho, tienes que hacerla ocho veces. Y si no puedes, pues quitas el peso. ¿Por qué? Porque si no, las otras cuatro van a ser así. Exacto. Y luego o, sea, con, o sea, vas a tener la cara, ¿vale? Y repente, y el último apunte, porque si no esto se va a dar demasiado. El, ¿Cómo saber si uno está concentrado o no? Voy a poner una noticia. Sabéis que no, que no soy muy... Los <coughs> abusos. Pero es como el ¿no? es, es como el sexo, ¿vale? O sea, si tú estás follando y estás pensando en otra cosa, no lo haces bien. ¿Vale? Pues con el gimnasio, igual. O sea, cuando estáis en el gimnasio, no es nada místico, no es nada mágico, no es nada. Eh, estados mentales en el cual conectas con Cristo, ¿no? O sea, realmente tienes sentimiento. O sea, si se vaya, como a... no piensas en otra cosa y, y le va mejor, ¿eh? Bueno, ahí ya hay cada uno que encuentre su, su usador. Cuidado con eso, no sé, ejemplo, eh. tío. no. ¿Cuál voy a A mí, eso de tener pensamientos o pensar en algo que te motive, además, eh, a mí, o sea, me creo que. Quizá porque vengo del mundo, de mundo de la teoría, donde eh, todo es, es técnico, es mecanizado y demás, y como he comentado también, y eh, ya ahora sí para acabar, el tema de, de los vicios. ¿Cómo eh, vamos adquiriendo vicios en el entrenamiento? Al final los, los, los sistematizamos, los aceptamos, al final los, o sea, digamos, acabamos años repitiendo mismos vicios una y otra vez, un y otra vez, una otra vez. Es como la guitarra: cuando alguien se autodeacta, aunque sea virtuoso, sea el o sea, friani, o sea de todos aquellos eh, guitarristas hipervirtuosos tienen vicios. Son, son virtuosos, pero tienen vicios. Diría a Adrián, y a, a Kirjame que, que modifique ese vicio porque no está bien. Le va a costar horrores, no a poder, porque él ha aprendido así. Así pasa eh, igualmente en ejercicios. Por lo tanto, decir, si sois intermedios, es la mejor oportunidad para cambiar. Pero antes a decir, renunciar a carga, pensar más en el ejercicio y hacer lo mejor. O sea, al final, estimáis los músculos. Ni el ego, eh, ni, las, o sea, ni los endones, a la contrario. O sea, pues. Tenéis pues... es que tener muy claro, eh, porque es que. Sé que estamos diciendo, no, no sé qué que voy a decir, eso de que no se sé puede corregir Ojo, que también, tenéis que tener claro, ¿dónde empieza el, mi vicio y dónde termina mi estilo? Porque también es muy habitual. Eso, bueno, hay un debate con eso. Es que también es muy habitual ver a un futurista, porque tiene unas piernas muy grandes, y hacer una sentadilla hasta la mitad. Y que eh, igual no, no estás haciendo esa pedagogía, bueno, es mi estilo, llevo 30 años enterando. Ya, bueno, sí. Si, no te digo que no, pero yo te aseguro que aunque tenga buena pierna, si las hubieras hecho recorrido completo, porque es <coughs> fisiología, eh, hubieras tenido mejor pierna. No te estoy diciendo que sean malas, te estoy diciendo que quizás estás hablando de estilo, eh, de tu estilo, cuando a lo mejor estás ya, así te lo has convertido en un vicio. Entonces, eh, a mí, por ejemplo, lo digo porque me pasa en la espalda. En la espalda siempre peco mucho de pesar, de meter más kilos, y a veces digo, sí, bueno, mi estilo, pero un remo es un remo, y la posición de un remo adecuada, estabaje, sí, estudiada lo que, como para decir, este es mi estilo. ¿vale? Claro, lo que está claro es que eh, por genética hay gente que entrene como entrene, trabajando espalda, pegando, pegar tirones y le va a funcionar, le da una espalda amplia, y hay otros que se van a tener que centrar en realmente saber cómo trabaja el dorsal, cómo trabaja la espalda alta, cómo trabaja la espalda alta, yo, si yo siempre he dicho que si quieres aprender eh, cómo se entrena un grupo, es mejor que le preguntes a alguien que le falle ese grupo. Exacto. Porque ese seguro que ha probado un montón de entrenamientos. O sea, eh, alguien que tiene una buena espalda probablemente tendría esa espalda entrenando de cualquier manera. El mejor, el mejor grupo de Brian <coughs> Yates era eh, la espalda. Y Brian Yates, precisamente, o sea, eh, Momo, es la que por entre? Momo Verán César. ¿no? Sí, sí. Y Momo César, o sea, se lo falló. O sea, le puso espaldas y el tío dijo: Vale, o sea, eh, he estado durante 6 años de vida entrenando para ser olimpia vale y la espalda me falló. ¿Y qué hizo? Cambió. O sea, tampoco tenés, la querías. Para o sea, vamos a tratar de hacer aquí una ingeniería que, que en el fondo sea sí así. Pero, de nuevo, esa ingeniería va por abajo. Por eso deberían no haber el los de la historia. Sí. Era fuerte y era técnico. Sí, pero porque era y porque era competitivo.